Bueno gente, bienvenidos al capítulo, bueno, la parte número 4 de Marstein. Eh, ya bajamos del ascensor. Sí, sí, sí, demoró todo eso en, en bajar del ascensor. En eh, la anterior parte nos inculparon por matar a nuestro amigo y nosotros bien sabemos que no lo matamos. Un chupapija. Adicto a la Valkyrie. Más escopetas tienen porno, porno, porno, porno Aviso de tormenta invernal en toda la zona de los tres estados Continúa la lluvia helada y las fuertes nevadas Muchas carreteras se encuentran ya cerradas Y se le ha aconsejado a la gente que permanezca a cubierto La ventisca ha causado estragos en Nueva York desde hace tres días Y no hay un final a la vista En el caso Valkyrie había estado nevando desde el principio Y la previsión era que había mucha más de donde había venido la ciudad incomunicada por la nieve estaba de mi parte, así habría menos transeúntes inocentes que quedasen atrapados en el fuego cruzado. Bueno, esto aparenta que va a haber un tiroteo esta puerta. Esta puerta que dice: ¡Oh, oh, oh! ¡Lo entró para adentro un escopero y sí, si sí, ni siquiera me lo esperaba! ¿Qué querés? No, FAY! Había una granada dentro de esta Bueno, acabo de irme a un peor en ese anterior intento ¡Tocas! Ahora sí revientan las cosas que hacen Qué impresionante, ¡y no murió! Ahora sí mi negro Algo que me encanta de Max Payne es que deja los cargadores del Crucho, ¿viste? A ver, corre Mirta. A <ríe> Ahora sí. Ahora sí podemos tirar una granada tranquilos. O no. Voy a alejar bien lejos. ¿No hay botiquín? ¿Qué es esto? ¿Dónde mierda? Prueba número uno, un periódico Un hombre muerto atado a una silla yace en el suelo de la sala de calderas El Capitán Béisbol Bad Boy tiene un récord insuperable en combates a muerte con superhéroes ¿Eh? Pero un pack de seis cervezas me vence siempre El arma del crimen era un bate de béisbol que ahora yacía en un charco de sangre seca Junto a un periódico abierto por una tira cómica, el Capitán Béisbol Bad Boy Bastante bizarro, ¿no? Pobre cara. Y me dieron el bat, el bat en que arma dentro del 6. en la A1? Mm. ¡Madre mía, Willy! Uy, lo tengo ensangrentado, todavía. Me huele la capita. de acá vengo, ¿no? Qué fail, de caso. Ah, esta puerta se abre del otro lado. Igual parece que me dieron unas balas en esa pasadita ahí, así que no fue del Tobate. ¿Tiene un objeto oculto acá o no? Recargamos mientras de la puerta... Estos tienen chalecos, este... Mira este me recerca muchacho, estarás pasado no, estarás pasado... Ah, odito, la bike. Necesito hacer una llamada No hay 111 Acá, acá, acá hay algo, verdad Harringi. Una vereta Le hago así Toma, este era el más panzón de todos hace toda una vida esto habría sido como un arresto de narcóticos me hizo triquiar el ruidito ese <risa> una llave en la mesa una llave del bar ok era dinero sucio los cilindros transparentes tenían un brillo verde llenos de valkyr porquería opa molotov eso era lo que tenía que no entendía que era abajo de las granadas. ¡Ale, abrilo! aparte Bueno, esto es al pedo, pero a lo mejor hay algo. Mira, una analgésico. No fue al pedo, nunca ¿no? es al pedo. A ver, esta puertita de los baños. Debe haber alguno acá, no. Y analgésico. No, no hay nadie, ninguno se estaba picando. Qué lástima. Dos asesinos locos dispuestos a matarse el uno al otro. Entran en una habitación y estoy pensando... Ahora van a hacerlo. Mm. Pero no, se sientan frente a la tele y se ponen a resolver sus diferencias con un videojuego de lucha de Kung Fu. Te lo digo, Candy. Estaba tan deprimido que los con los cables del videojuego. Oh, Rico, eres tan malo. Lo soy, ¿verdad? Rico Muerte, gran bastardo. ¿Quién demonios? Ese es el boli. Muerte intentó agarrar su pistola. Bueno, me acabo de morir, vamos a intentar tirarles una granadita, a ver si... Vamos a matar a la perra primero. ¡Ah, está. Está en el mejor lugar, ¿no? Bien, sigue ahí la perra, ¿no? Un baiteo para que yo me coma todos estos tibios de Cotelé Valkirianos. Ahora habíamos bastantes balas de Greta, creo. ¿Cuánto aguanta este gordo, loco? ¿Murió? ¡Sabes vez sí. Papija. Mate con las bragas al aire. La antigua centralita telefónica aún funcionaba. Había una vieja centralita en la parte trasera de la recepción, del tipo que hacía el intervenir un teléfono o un juego de niños. No era difícil imaginarse un chulo sudoroso con auriculares escuchando a sus furcias hablar de modo grosero y fingir orgasmos por la red de party lines, las arterias de Nueva York. Ahora mismo había un juego diferente de quejidos y gruñidos. Jefe, coñete, es, es Empezó a liquidarnos. Mató a... estás riendo de mí? ¡Solo es un policía viejoso! ¡Será mejor que me estés tomando el pelo sacudible! ¿Cuál es el jodido problema, eh? ¡Responde! Ya corría el rumor. Un virus mortal liberado en el sistema circulatorio de la ciudad. Algo malo se aproxima. Algo parecido a Max Payne. Tranquilo Max, bueno, oh botiquines, anagésicos, anagésicos, son antiinflamatorios y toda la wea, será por acá arriba. Parece que el ascensor no funciona, chicos. Esto igual es un baño y yo me vengo a meter acá al pío. Tienen las cisternas siempre, loco. Ahí buenas a todos. Bueno. Ay, Dios, estos tíos. Blackjack. Eh, por acá. Mira. Oh. Techito. No hay nada tirado acá, Charlie. Toda punta que rompemos acá y nos tiramos, ¿no? Hay alguno, hay un chupapija. What the fuck? Sí. Bueno, me acaban de matar los hijos de puta más adelante acá, pero no contaban con algo, ahora tengo el arma del gordo El arma del gordo... Es el arma del gordo en el baño, no había nada, había un chobion con botiquín, siempre tiene acá un botiquín, no puede ser que haya un botiquín Ah, sí, hay que cuidar las balas acá abajo no había nada, vamos a no perder tiempo, vamos a tirarnos acá... Pero como pongo el arma al gordo? El arma del gordo en la 4... Quiero hacer una U si no... Esta pinta música de descontrol acá me morí. ¿Qué No, Roscoe. ¿Qué es acá? Únicamente por acá tiene que haber algo, ¿no? No para para... La puertita que estaba yo. Oh. ¿Por dónde, loco? ¿Por el exit? No... A ver. Me cerró la puerta y me cagué todo, ¿no? Seguir intentando para yo, más perdido ya intenté en esa puerta. Tocar el botón en el exit, capaz que ahora sí se abre la puerta. Tiene más sentido.